Hola, buenas tardes. Eh, mi nombre es Ángel González, yo soy miembro del equipo técnico del área de turismo del Ayuntamiento de Granada y quería agradecer en primer lugar eh, que hayáis asistido y vuestro interés por la jornada. Le paso la palabra a mi compañera Isma. Buenas, yo soy Isma, soy miembro del equipo de Mediala UGR. Ángel eh, y yo hemos estado trabajando codo a codo para que, para que esto saliera como está saliendo, que yo creo que bastante bien, con la colaboración de Silvia, de Elena, de Javi, de Estrella, de Esteban, de todos. No. Eh, lo que vamos a hacer ahora, en las siguientes dos horas, eh, una presentación compuesta por varias micropresentaciones. Eh, en total son ocho iniciativas, eh, Granada Ciudad del Rock no estará presente porque, porque Nani está, está indispuesto, entonces eh, lo que lo que, lo que que consiste son eh, micropresentaciones de proyectos que se están llevando a cabo en la ciudad eh, que enriquecen de alguna manera el, el, el turismo ¿no? eh, y que se alejan un poco pues, de, pues, del turismo más... ...pues más, más masivo, ¿no?, o, o el que estamos acostumbrados. Son iniciativas alternativas. Sí, precisamente uno de los objetivos de estas micropresentaciones, en algunos casos, algunas de ellas... Eh, ...fue una iniciativa privada a través de un asociacionismo que se presentaron en, concretamente en el área de turismo del Ayuntamiento... ...y gracias al apoyo municipal han conseguido eh, lanzar el proyecto. Así que yo os invito a que la escuchéis... ...y conozcáis de primera mano cuál es el proyecto y de qué forma se pretende perpetuar el tiempo en la ciudad de Granada. Gracias. Sí. Eh, lo que sí quiero pedir a, lo, a los ponentes es que eh, respeten los tiempos, porque somos, somos muchos, entonces, eh, si no se respetan, si se pisan, pues probablemente alguien se quede, se quede sin hablar. Por lo tanto, cuando son de los diez minutos, siete los queremos dejar para, para exposición y tres para si alguien tiene alguna pregunta. Eh, cuando falten dos minutitos, yo enseñaré este cartel para que, para que se vayan eh, cortando los tiempos. Gracias. ¿no? Eh, otra cosa que quería comentar es que después de, de esta sesión nos vamos a ir todos a Rosario Varela, a un restaurante que hay por aquí en el Realejo, para, para continuar la jornada con un programa de radio de Radio Lab UGR. ¿no? Lo que vamos a, a hablar es sobre la industria musical de la ciudad. Por lo tanto, os invitamos a todos a que, a que nos tomemos unas cañitas por allí. Entonces, en primer lugar, comenzamos con la micropresentación del Centro de Cultura Contemporánea de la Universidad de Granada. Eh, Ricardo Anguita, que es el director, va a hacer la micropresentación. Que está basada en, hasta final. A ver. La Madraza Centro de Cultura Contemporánea de la Universidad de Granada es un espacio de reflexión global en torno a la creación y el conocimiento actual. En su programación incluye actividades relacionadas con la práctica artística, musical, escénica y cinematográfica, así como la divulgación de las humanidades, la ciencia social y jurídica, ...las ciencias experimentales, medioambientales y tecnológicas. Ricardo Anguita tiene la palabra. Buenas tardes. Soy Ricardo Anguita, director de la Madrazo, centro de cultura contemporánea. Y Lo primero que quiero es felicitar a Media Barzo PR... por esta iniciativa de turismo y cultura en Granada... ...promovido ¿no? por la Universidad y el Ayuntamiento... Y Esteban me invitó a que estuviera presente en esta serie de intervenciones, de mis intervenciones eh, para hablar, viendo de un espacio de referencia cultural en la universidad y en la ciudad de Granada y que también con una clara dimensión por su ubicación, por ser un elemento patrimonial de primer orden de la ciudad de Granada, eh, de patrimonio cultural como es eh, la Madreza, ¿no? y, por, y una serie de en el de en la calle el Centro de Cultura Contemporánea de la Universidad de Navas se inició en el año. Se creó en el año 2008, en el año 2008, estamos muy próximos a cumplir 10 años, y se creó dentro de la estructura del de, de, la universitaria, con de, la Universidad de pensión universitaria, entendiendo como esta como la programación cultural. ...que la universidad oferta a la propia comunidad universitaria... ...pero también con una clara dimensión, una clara proyección ...hacia la sociedad y en su primera estructura... Eh, ...la tenéis aquí reflejada, eh, hasta el año 2015... ...el Centro de Cultura Contemporánea eh, trataba aspectos... ...dedicados a las exposiciones, un área de exposiciones... ...a la música, a la Cátedra Manuel de tiene el Club Universitario, que es un de larga tradición en Granada, se remonta, ahora vamos a cumplir el 65 aniversario, su creación fue en el año 1953 y en la colección de arte contemporáneo. O sea, se integraba dentro de este nuevo centro de cultura contemporánea eh, eh, diversas áreas que habían sido constituidas antes en relación con la creación artística en el campo de las artes, musicales, visuales y también eh, cinematográficas, además de esa colección, con el objeto de crear una institución nueva de referencia ...dentro de la programación cultural. Crea un modelo de referencia que resultó tan exitoso durante eh, los dos mandatos del de anterior equipo de gobierno... ...que cuando se produce la constitución del actual equipo de gobierno, el ¿no? que preside la rectora Pilar Aranda... ...la propuesta es que el centro de cultura contemporánea se convierta en el aglutinador de toda la serie de áreas diversas, cátedras, aulas, seminarios... Que venían funcionando en extensión universitaria, también a través de un antiguo secretariado, ahora desaparecido de, de extensión universitaria. Sumamos a lo que ya teníamos hasta el año 2015 dentro de los de la Madraza, y que hemos referido estas otras, que eran áreas de conocimiento, cátedras de literatura, como el de Federico García Lorca, de historia, Antonio Domingo Ortiz, de estudios semíticos, Emilio García Gómez, otras de ciencias occidentales, además de Estados Humanidades, el Seminario de Estudios Latinoamericanos y Asiático. ...toda una serie de estructuras a la que... ...la dentro de la estructura de la Madraza... ...más otras cátedras que creamos... nuevas, ¿no? también ...otras que buscábamos con ellas... ...también tener una clara de, la dimensión... ...de reflexión y debate dentro de la sociedad de Granada... ...creamos una cátedra de Patrimonio... ...una cátedra de Arquitectura y Urbanismo... ...una cátedra, cátedra de Salud... Pues ...que fue el año, el año 2015... ...y más recientemente, por ejemplo... ...también una aula de Literatura... ...al final, la estructura de la Madraza... ...es una estructura... Uh, y tenéis imágenes ¿no? de la madaza, por todos conocidos como DIC ¿no? pues fundada por Yusuf I en 1349 como centro de estudios uh, islámicos ¿no? superiores y después fue pues, sede durante tres siglos y medio del cabildo eh, de la ciudad de Granada del Ayuntamiento de Granada y desde los años 70 ya está vinculada a la extensión universitaria ¿no? ya sede de extensión universitaria está localizada en la calle o junto al al conjunto catedralicio, a la capilla real, en un espacio conocido por todos vosotros. Y a partir de ahí buscamos un modelo de integración de estas áreas, un modelo que yo creo que hoy, por su estructura, es muy singular dentro de la extensión universitaria española, incluso como centros de cultura contemporánea, no conozco ninguno que haya desarrollado una estructura tan ambiciosa como la que nosotros proponemos. Eh, eh, aquí tenéis eh, todo el organigrama, que se compone de ocho áreas, ¿eh? desde área de artes visuales, área de música, donde además de la Cátedra Manuel de Falla está integrada la Orquesta de la Universidad, el foro de la Universidad, un grupo de estudios flamencos también, área de cine visual, eh, Cine Club Universitaria y Aula de Cine, Arte Escénica, donde está el Aula de Arte Escénica, es el grupo, un grupo refundado también de tradición, como es el grupo de teatro, pero ahora el grupo de teatro y danza, ...un área de Humanidades con algunas de las cátedras que he referido... ...un área de Patrimonio y Ciudad con estas nuevas cátedras... ...de Patrimonio y, y Arquitectura y Urbanismo... ...un área de Ciencias Sociales y Jurídicas... ...donde hay dos cátedras de Ciencias Jurídicas... De, ...de Derecho y un área de Educación y Sociedad... ...y finalmente las Ciencias Experimentales y de la Salud... ...presente a través la Aula Emilio Herrera... ...seminario de Medio Ambiente y Calidad de Vida... ...y la Cátedra José Salamago... ...la estructura es muy singular... ...cada una de estas cátedras, aulas... Seminarios tiene un responsable académico, que es un profesor de la universidad, que es responsable de la programación y responsabilidad es coordinar la dirección del centro y coordinar todas las actividades que realizamos. Todas las actividades que, para que hagáis una idea de la dimensión de lo que venimos realizando, la verdad es que el proyecto cada vez más va más y en estos dos años... Ahora acabo de terminar la memoria de gestión 2017 y hemos realizado más de 450 actividades culturales eh, en este curso. El otro día apareció una entrevista en el IDEA eh, preguntándome por cuántos número de actividades. No le di digo de la memoria de gestión 2017 porque todavía no la tengo elaborada. Le dije la del curso pasado que era algo menor y mi eh, entrevista... Recogió la noticia, pues también me preguntó, yo decía: No sé cuánto supone dentro de la ciudad de Granada, sé que somos de centros centro de excelencia cultural en programación, no por cantidad, sino por calidad, por diversidad de espacios. Que ahora rápidamente os voy a mostrar. Él dijo que un 40% de la agenda cultural de Granada se realiza a través de la Madraza, ¿no? de la Madraza Centro de Cultura Contemporánea. 85.000 espectadores han pasado a lo largo de este último año, 2017. ...y ahí tenéis algunos datos, ¿no? de actividades desarrolladas... ...no solamente en la madraza, como veis en la madraza... ...se desarrolla aproximadamente la mitad de nuestras actividades... ...pero os voy a mostrar rápidamente también... ...algunos otros espacios universitarios... ...que son gestionados por el Centro de Cultura Contemporánea... ...tenéis datos ahí de exposiciones, 14 exposiciones... ...61 conciertos, entre otras actividades desarrolladas... ...en este año. La estructura de este organigrama lo que nos permite también... ...es funcionar el equipo de una manera muy interesante... Ahora, por ejemplo, estamos con un ciclo de tercer centenario de la Fundación de la Masonería y estamos desarrollando 11 actividades, por ejemplo, a través de las diversas áreas de conciertos, de cine, de ciclos de conferencias diversos. Y así, por ejemplo, aquí tengo este como, como referencia de lo que puede ser una programación eh, interdisciplinar enfocada desde diversas áreas de conocimiento. Como veis, estas áreas eh, unas están más vinculada a la creación artística, pero también de una base sólida científica, y otras desde la divulgación uh, científica. Hemos hecho un, un esfuerzo muy notable también eh, por mejorar las estrategias de imagen corporativa, eh, por ejemplo, algo que yo ambicionaba como era la creación de una página propia, específica, que antes tenía que estar en la página universidad, que era una página... Pues muy, que permitía muy poca articulación, como un centro de cultura, ¿no? Como un centro de cultura contemporánea. Eso fue una de las primeras iniciativas que desarrollamos, como las redes sociales. Tenemos una lista de distribución de Vigo de la Maldaza que se acerca a las 5.000 personas en la ciudad de Granada. La verdad es que nuestro mayor problema es la asistencia del público, como lo ocurrió la semana pasada con la conferencia de migración Montero, de Ian por ejemplo, donde en la Maldaza, pues las salas son de 90, 80 de capacidad y muchas veces nos vemos, pues insuficiente el espacio en cuanto a su acoro, ¿no? porque es algo que llevamos de una manera muy estricta. Estamos ahora cambiando la sinelítica para que la madraza se vea más como un espacio cultural, además de lo que es, es un bien patrimonial esencial de la ciudad de Granada, pero que desde la, el propio Zaguán de Entrada, a través de esta pantalla informativa, esto es, hemos instalado hace cuatro días, el fin de semana pasado, ¿no? Y estamos haciendo este cambio de imagen. Los espacios de la madraza, si los conocéis, son la sala de exposiciones, por ejemplo, muy vinculada a artistas de referencia, ahora estamos estado exponiendo Pilar a la Racine, por ejemplo, eh, Jesús leda hablaba de la exposición del curso pasado, por ejemplo, de Miquel Leal y de Harris, ¿no? artistas de referencia en el panorama Nacional, pero también apostamos muy claramente por el arte emergente. Esta exposición inaugurada inauguramos la semana pasada, que es un premio Alhambra de arte emergente, ¿no? de cervezas Alhambra. Paso algunas imágenes rápidamente, programa didácticos, el Salón de Caballeros 24 es el espacio patrimonial de referencia en cuanto a sala de conferencias. Fue la antigua sala del Cabildo de la ciudad de Granada desde 1501 hasta 1858 y el traslado ya a la Plaza del Carmen. El gabinete de teatro, tenemos tres salas, no, la sala del mural, pero nuestras actividades se extienden más allá de ahí. Pues son actividades opuestas de las más recientes. Este ciclo de memoria de Lorca fue la semana pasada, o este... En un momento tengo que estar en la madrastra porque inauguramos esta tarde este ciclo de cantaoras con Rocío Márquez, mañana Camilinares y el Jueves Estrella Morena. Y para finalizar mostraros muy rápidamente algunos de los espacios. El Cuchero del Hospital Real como espacio expositivo, también de conciertos. Un espacio que cada vez tiene una referencia un espacio cultural, el antiguo Facultad de y ya todo conocemos como espacio centenario, gestionamos la, la sala máxima, ,را. la hemos convertido en la sede del Cine Club Universitario, en enero lo congadamos, se ha triplicado el número de asistencia del Cine Universitario desde que nos lado de este espacio, hemos generado ahí un espacio, en una sala, si queréis, en clásica, o sea, diferente, donde se construyó el edificio, y bueno, creo que conoceréis mucho la programación del de Cine Universitario. Funciona también como sala de conciertos, ¿eh? Y después, por último, eh, en otros espacios, la Facultad de Filosofía y Letras, un estudio vinculado a las artes técnicas, aquí hacemos los encuentros internacionales de teatro universitario, que este año será en el mes de marzo, y el paradiso del PTS, en la sala de exposiciones, que está en el edificio de Servicios Generales, que es un edificio de gran interés, ¿no? de plus y optim, y en el que tiene un aforo muy amplio, más amplio de la Universidad de Granada, con 200 espectadores, y cuando hemos empezado a probarlo desde el año pasado, que nos da respeto por su acuerdo, pero sobre todo publicación, ubicación. no se había producido los tablados tablado hospitalarios y el primer concepto de la sorpresa es que 200 personas no pudieron entrar porque no solamente porque estamos en acuerdo, ¿eh? en un concepto de la universidad, sino que lamentablemente uno público no puede entrar. Eh, es un espacio que ahora estoy con proyectos y con tener <tose> las cuestiones técnicas queremos hacer una especie de segunda serie del cine club universitario también al concierto. Y por último, una sala muy interesante también de exposiciones. Lo invito a visitar a una exposición de arte andaluz, eh, de artistas andaluces, emergentes también, eh, y otros consolidados, que está en el mismo edificio de servicios generales, en esta sala de, del PTS, que es también de interés. Como veis, tenemos una red de espacios muy amplia que nos permite desarrollar esta diversidad de actividades que es este momento.